De nuevo a Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. No, tranquilo, no, no os habéis equivocado, ¿eh? no no, no es que sea un programa diferente, no, es el de siempre, solo que esta vez hay un cambio de papeles. Así que nos vamos a ir directamente a Cartagena saludar a nuestro amigo Gaspar, al que todos conocéis. Hola Gaspar, muy buenas. Hola José Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Oye, antes de nada, ¿qué tal se siente este cambio de papeles? Bueno, tú lo sugeriste, tú lo estás ejecutando, yo soy un mandado, yo estoy a tu disposición. Está bien, uno de los pocos que me hacen caso de vez en cuando. A ver, antes de nada, ¿quién es Gaspar Pedreño? Pues Gaspar Pedreño es padre de familia, tiene dos criaturas de año y medio y de tres años, casado, vive en Cartagena... He pasado prácticamente toda la vida aquí, excepto un par de años que estuve en La Rioja, una tierra magnífica que añoro. Y bueno, desde pues de pequeño siempre me han gustado muchísimo los coches y precisamente por esa afición acabé montando un, un taller de automóvil. Oye, Gaspar, y otra cosa. Mira, desde una perspectiva de, de trabajar en una gran empresa, pues eh, creo que tengo esa, no sé, esa inquietud de saber... ¿Cómo en una situación tan complicada como la que se estáis, estamos pasando, incluso peor cuando arrancamos el tema del confinamiento, cómo la habéis ingeniado empresas como la tuya, pequeñas, para, para seguir subsistiendo y para seguir con esa ilusión de, después de haber montado un negocio, de continuar con él? Pues, eh, José Antonio, creo precisamente fue basarlo todo en, en, en la positividad y en, y en tirar para adelante, porque precisamente cuando... Hablas de esas pequeñas empresas, normalmente lo que suele haber detrás más que nunca son personas y muy poquitas personas, digase un autónomo, digase una familia, y yo recuerdo que en aquellos momentos de tanta incertidumbre, pues tú lo que estás pensando es en no cerrar, en subsistir, y precisamente esa, ese instinto de supervivencia yo creo que es lo que nos hace a los pequeños autónomos o a las pymes seguir hacia adelante. No, básicamente sí. digo, la, la, el sentimiento de, de supervivencia como al final cuando uno tiene que alimentarse y tienes que buscar ese alimento en cualquier parte sí que es verdad que coincido contigo en que con muchas empresas así pequeñas con las que he hablado básicamente lo que hablan es de vivir el día a día básicamente eso día a día y bueno ya ver qué va pasando ¿no? es una sensación un poco también un poco diferente y distinta ¿no? de lo que en, en su día pensabais sí. Yo recuerdo cuando pasó todo esto del COVID, lo primero que haces es pedir financiación, pues ver cómo gestionabas en aquel momento el tema del de, de ERTE eh, y, y pensabas, como tú dices, en el día a día, pero, pero en subsistir. Es decir, yo lo que tengo que hacer aquí es garantizar la, es decir, que, que mi empresa siga existiendo y que mis trabajadores sigan siendo mi, mis trabajadores. Y muchas veces, muchas veces no, en aquella situación concreta fue muy complicado. Oye, yo una cosa que, que de verdad es que tengo mucho interés en conocer. ¿Por qué, cómo y de qué manera nace Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio? <risa> pues la verdad, digo, hace ya tantos meses que yo creo que digo, me, me cuesta recordar o ponerme en la situación porque yo, yo creo que estaba en casa y, y ni mucho menos estaba ocioso porque precisamente la, la situación de, de aquellos momentos del de, de ERTE me hizo quedarme con muchísimo menos personal y yo creo que estaba más ocupado que nunca, pero... Ese pequeño tiempo libre que me quedaba, pues se me ocurrió eh, devolver el favor. Es decir, eh, nosotros llevamos, había ocho años trabajando, tenemos muchísimos clientes muy fieles y, y precisamente lo que me vino a la cabeza, digo, oye, voy a, voy a darle la oportunidad, creo que, bueno, con entre comillas la humilde potencia de nuestras redes sociales, voy a utilizarlas como altavoz para estos clientes que durante tanto tiempo pues, han, han demostrado su fidelidad y, ...y vamos a utilizarlo para, para hacerles publicidad o para, darle a, para darlo a conocer... ...al fin y al cabo era, era el objetivo inicial que yo tenía... ...luego pues, hubo gente que nos contactó por las redes sociales... ...pues he entrevistado a compañeros que son los que está estudiando... ...en este caso como tú, eh, compartiendo pues, otras aficiones... Y, y, ...y con esa vocación o ese sentido de, de actuar de altavoz... ...de dar a conocer en al en fin y al cabo el, entre, nos, entre mis contactos personales... ...y los contactos del taller... Pues otras empresas o otros pequeños negocios de aquí de la región a los que pues, se podía se podía llegar y como tú bien me has dicho, es decir, bueno, a lo mejor negocios que, que no conocía mucha gente y que precisamente pues, a través de esta iniciativa han podido conocer o que si ya los conocía, pues han reforzado su idea y, y que al fin y al cabo por pues, la gente que nos vea que, que consuma y que, y que haga gasto en, en esas personas que, como yo, pues son autónomos y, y siempre nos viene bien que nos echen nomás. Y otra cosa, conociéndote como te conozco, no me creo que no tenga ningún otro proyecto en mente. No me lo puedo creer. <risa> pues, sinceramente, a día de hoy, lo que, lo que tengo precisamente son proyectos más bien personales. Eh, hemos terminado, como bien sabes, el máster hace muy poquito, hace tres semanas. Casualmente... No es casualidad, llevo tres fines de semana consecutivos yéndome a la playa con mi mujer y mis hijos, he, empezado, he vuelto a hacer deporte y, y ya te digo, es más un tema personal lo que tengo en mente que, que profesional, en el sentido de volver a, ya no ponerme en forma, que creo que eso va a ser complicado, pero lo, por lo menos... Cambiar las rutinas y, como te digo, volver a disfrutar de, de la familia y, y del ejercicio físico, que al fin y al cabo yo creo que es una, una de esas cosas que necesitamos todos y que nos complementa como, como seres humanos, no todo es trabajar, la verdad. Así estamos más de uno, pero yo te conozco y me da la sensación de que después de Reyes tú algo tienes que estar pensando y arrancarás alguna cosa en tu mente seguro, porque quieto no puedes. estar. Bueno, tengo algo que está, me, si, si, si te digo la verdad hace meses que se me ocurrió se algo lo, lo voy a contar aquí, una tontería pero lo único que tengo es el nombre y, y me gustaría iniciar una iniciativa que se llama lo, Los Bricochejos y habéis escuchado bien esto es como Los Briconsejos del hombre este que salía en Televisión Española con el bricolaje digo, digo, yo creo que sería capaz de hacer una sección aquí en nuestro canal de Youtube que se llamara Los Briconsejos Cochejos. Digo, que a mí me hace, personalmente, me hace mucha gracia. Seguramente os parecerá estúpido más de uno. Pero creo que podríamos aportar un punto de vista diferente pues, a lo que es el mundo del motor, a la actualidad. Y, y, y precisamente, pues, dar consejos a, a todos aquellos que somos aficionados o que tenemos un vehículo y, y ayudarnos en su uso y disfrute. Yo voy a terminar quedarte darte una enhorabuena doble. ¿vale? La primera es por esta iniciativa, ¿vale? De, de, de, de haber hecho esto. Y la segunda es porque en las redes sociales he visto que tus trabajadores habéis hecho algo muy digno de mencionar que es un donativo de todos los de esta Navidad para la gente de los más necesitados. Creo que, creo que es un, un gesto digno de mencionar, digno de alabar y por eso, pues bueno, darte la enhorabuena a ti y la enhorabuena a tu gente y creo que, que es una iniciativa que, que en estos momentos es mucho, mucho, mucho necesaria para todo el mundo. Así que enhorabuena, ha sido un placer y bueno y a ver si la próxima ya un poquito más con el bricocheco, a ver si podemos hacer la entrevista, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, y la verdad que sí, que estoy muy orgulloso, es una iniciativa que, como bien ha resaltado, viene de, de nuestros trabajadores, mm, me, me sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo, y, pero, pero sobre todo me, me llenó de, de satisfacción, ¿no? me, me hizo muchísima ilusión el, el ver cómo, bueno, al final... Todo, todos los seres humanos pues, tenemos ese, ese sentimiento, ese gesto de solidaridad y en este caso cuando vino de ella dice este año no nos regales fiesta de Navidad, vamos a hacer un donativo a una causa benéfica. Como bien has dicho, me pareció digno de alabar y un gesto muy, muy loable por su parte. Pues nada, un placer y hasta la próxima, Gaspar. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta la próxima.